mamá de almendra. Para un servicio, para que la bañen, le corten las uñas, le corten el pelito y para que le cepillen los dientes. Bueno, perfecto. A las 8 de la mañana. Mañana. Eh, voy a estar pendiente. Muchas gracias. Adiós.